Una de las actividades que recomendamos para descansar es el Rosario de los Misterios de tu Vida. Descansa en el Rosario de los Misterios de tu Vida. Es un examen de conciencia del día, de alabanza, reconciliación, intercesión, reflexión y descanso en el Señor con el ruego de Santa María. Al finalizar tu día ya para descansar, Bendice tu descanso y aleja toda oscuridad y malignidad que pudiera rondar. Al diablo no le gusta que reces el rosario. Rece el rosario en tu cama, siguiendo los misterios que propone la Iglesia Católica y te recomendamos meditar sobre los misterios de tu vida en la presencia de nuestro Señor y con la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Así pues, dispongámonos tomando una respiración profunda para relajar primero que nada nuestros pies, nuestras piernas, nuestra cadera. Tomemos una respiración profunda más y ahora relajemos nuestro tronco nuestro pecho, nuestras manos. Otra respiración profunda y relajemos nuestro cuello, nuestro rostro, nuestra cabeza. Relaja el cuello. Comencemos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el sueño es hermano de la muerte, a su descanso nos convida, guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende y por nosotros se desvela, del enemigo fiel nos defiende, y mientras dormimos, nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría, nuestras plegarias balbuceantes. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios, Padre, que nos hizo. Gloria a Dios Hijo, Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas y un solo Dios. Amén. Iniciemos este primer misterio del Rosario meditando cuántas bendiciones nos ha dado el Señor en el día. Alabémosle, y demos gracias. Seamos agradecidos porque el día de hoy amanecimos y hoy podemos acostarnos. Medita en cada una de las cosas que Dios ha permitido que ocurran en tu vida. Medita en cada una de las personas que Dios ha concurrido a tu vida, con la esperanza de que compartas su amor. Medita cuántas oportunidades hoy te dio el Señor de amar profundamente. y da gracias gracias señor gracias padre nuestro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 Madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. El Señor hizo maravillas al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Escúchame cuando te invoco. Dios, defensor mío, Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí. Y escucha mi oración, y vosotros hasta cuándo ultrajaréis mi honor. Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho, ofreced sacrificios legítimos, y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me puesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Por eso, hoy, Señor, quiero pedirte perdón. Perdón porque actué en contra del amor. Pensé en contra del amor. Omití el amor. Medita unos instantes sobre todas aquellas acciones, pensamientos y omisiones que han sido en contra del amor. Y pídele perdón al Padre Nuestro. Perdón, Padre Nuestro, que estás en el cielo,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 Tercer misterio, ¿qué quieres encomendarle al Señor? ¿Algún proyecto? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna persona? ¿Alguna situación? ¿Tu bienestar? ¿Tu malestar? ¿Tu enfermedad? ¿Algún difunto? Habla con el Señor. Le encanta que seas generoso y entrégale este misterio que miras en tu vida. ¿Qué quieres encomendarle al Señor? Alaba al Señor, sus siervos todos, los que le temen pequeños y grandes, y ahora, Bendice al Señor. Los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor, levanta las manos hacia el santuario y bendice al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Te encomiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Cuarto Misterio. Pídele al Señor que te ayude a descubrir en tu espíritu su amor y su Espíritu Santo como guía en los pensamientos que te asaltan. En tus rencores y en tus resentimientos, en tus temores, en los sentimientos que descubres, en las sensaciones que tienes, en la relación con otras personas, Pídele al Señor que te ayude a descubrir la presencia de su Espíritu Santo en tu espíritu. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración nos llene con alegría de la Resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pídele al Señor, pide ayuda al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Pide la intercesión de la Santísima Virgen para que te ayude a descubrir el Espíritu Santo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 El quinto misterio, a veces nos dormimos haciendo oración, no importa, descansa en Dios, lo importante en la oración es escucharlo. Este quinto misterio vamos a ofrecerlo para pedir por las benditas ánimas del purgatorio, para que luzca en ellas la luz perpetua y a ti te procure un descanso protegido en su regazo, en el regazo de nuestro Señor, abrazado de la Virgen María. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y que los guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Medita un poco en todos aquellos difuntos que han dejado su cuerpo e intercede por ellos ante el Padre nuestro que está en los cielos.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 Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores y por nuestros difuntos y las ánimas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, asunta al cielo, llena eres de gracia, el Señor es contigo,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 Santa María, Madre de Dios, y ruega por nuestros difuntos y por las ánimas del purgatorio, y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María de Fátima, el Señor es contigo.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 y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubren las tinieblas con su intangible velo nos acosa la noche con sus ojos, y reza el pensamiento. Los astros en tus bóvedas, Señor del Universo, vigilarán lo oscuro, vigilarán el sueño. Nosotros dormiremos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo,